En este vídeo vamos a demostrar en Lean de varias formas distintas, que la suma de un número negativo, no negativo, perdón, es una función expansiva. Es decir, que si a y b son números reales, naturales reales, y a es lo negativo, eh, entonces a más B es mayor o igual, A, a más B va a ser mayor o igual que B. Bien, así que al sumarle B, pues, eh, sumarle A a B, pues sostiene uno mayor. Bueno, empezamos importando la librería de los números reales. Declaramos que A y B van a ser variables sobre números reales. Y vamos a ver la primera demostración. En fin, la hipótesis que tenemos, que A es no negativo, le he puesto como etiqueta HA, la conclusión, dos puntos lo que separa, la conclusión es que B tiene que ser menor o igual que A más B. Y esta demostración la vamos a hacer simplemente por encadenamiento. Empezamos por el lado izquierdo, B por la propiedad, como cero es el elemento neutro de la suma, 0, perdón, b es igual a cero más b. Aquí tenéis la propiedad que es cero más cualquier elemento a es el mismo a. Y la reescritura, la táctica de reescritura. Y por la propiedad de monotonía de la suma, por la izquierda, porque aquí lo que estoy haciendo es sumando por la izquierda, aquí estaba el cero y el a, que es mayor o igual por hipótesis a, por lo que vimos en los vídeos anteriores eh, es por la propiedad de sumar por la derecha, aquí lo tenéis si a es menor o igual que b, entonces para cualquier c a más c va a ser menor o igual que c, más c, eso es lo que dice este lema la hipótesis HA es la que me afirma que 0 es menor o igual que A. Y el para todo C de aquí, ¿a quién se lo estoy explicando? Porque A va a ser 0, B va a ser A y C va a ser B. Eso es lo que he puesto aquí. Y con eso concluye la primera demostración. Ahora entramos en el proceso de simplificación. Esto lo hemos hecho, esta simplificación la hemos hecho más de una vez. El decir por exactamente y después de un término es lo mismo que escribí simplemente el término. Es, que es lo mismo pero escrito más corto. Y aquí es un poco, este es un poco distinto porque claro ¿Qué es lo que dice la propiedad de cero menor igual que b? Eh, perdón, de que cero es el elemento neutro de la suma. Mira siempre la eh, la regla mnemotécnica 0 y se le suma algo bueno, aquí tengo el 0 más A igual a B pero yo lo quiero en sentido contrario, quiero que B sea igual a 0 más B, luego tengo que aplicar la propiedad simétrica esto es lo que está aquí, eh, aplica la propiedad del elemento neutro de la suma para B esto me daría 0 más B igual a B y después le invierte los términos de la igualdad. Esto de aquí también lo podríamos. Esto lo podríamos haber obtenido eh, simplemente con pidiéndole eh, ayuda al sistema. En fin. La está buscando y ya. Nos dice, dice, exactamente con exactamente con esta propiedad. Bueno, pues esta es la propiedad que quiero. Bien, pues lo dejo como estaba. Y vamos a la tercera demostración. ¿La tercera demostración qué hago? Bueno, aquí estábamos, son pequeñas variaciones, aquí lo que estaba era indicando exactamente la propiedad que quiero. Pero, en fin, como esa es una propiedad de anillo, si le digo al sistema que reduzca aplicando las propiedades de anillo sin necesidad de especificarlas, pues también hace la prueba. La cuarta demostración es utilizando la técnica de simplificación. ¿no? Decimos, simplemente simplifica utilizándose la hipótesis La quinta, lo que nos viene a decir, voy a comentar, lo que nos voy a decir es que esta regla que estamos, este lema que estamos demostrando, eh, la librería de Lean Marlilla la tiene. Y además lo podíamos buscar, como siempre, diciendo que lo busque en la librería. Le decimos que lo busque en la librería, se pone a buscarlo. A ver. Y ya, tarda un poquito, pero la no encuentra. Y mirad que es lo que dice exactamente por esta, por esta regla es eh, L A of no es mira que como siempre hay que acostumbrarse a el convenio de poner nombre Mirad, qué es lo que está diciendo es eh, L A D L es menor o igual A de suma es eh, una suma va a ser menor o igual que algo el off. Las hipótesis y en las hipótesis que tenemos que es no negativo, que el B va a ser un número no negativo, el no negativo es lo que está escribiendo aquí. Y ¿dónde suma, donde los donde suma el B, o pues lo está sumando en la izquierda, y por eso es la cuestión del nombre. Y qué es lo que necesitamos, en fin, nosotros esto se lo vamos a aplicar a. a a y B, pues entonces, está cambiado el orden. Entonces necesitamos esta hipótesis de aquí. ¿no? Esta hipótesis de aquí, la hipótesis, es lo que hemos llamado H. Así que ese lema ya lo tenía demostrado. Vamos a pasar ahora a las demostraciones automáticas. Como siempre, esta también el sistema nos ayuda a encontrarla. Si les digo que me dé indicación y me dice que se puede hacer de dos maneras por aritmética lineal o por la táctica automática comprobamos por aritmética lineal sale por la táctica automática también sale bien en el lema que acabamos de demostrar y al principio lo hemos demostrado sumando el a a la izquierda lo mismo pasa si lo hacemos por la derecha es decir mira si ahora lo que decimos, si B es no negativo, y entonces A va a ser menor o igual que A más B. Y las demostraciones son prácticamente lo mismo. Vamos a ponerlo aquí, la primera demostración. Si nos vamos comparando, voy ahí, control x3, vengo a la otra ventana, bueno, aquí estoy comparando. ¿Veis que la primera demostración es ligeramente distinto ¿Dónde está la diferencia entre las dos demostraciones? Bueno, pues que antes, ¿qué es lo que habíamos hecho? Sumar en la derecha esta regla. ¿Veis? Que eh, el C que estaba sumando, estaba sumando a la derecha. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Ahora es el A, lo estoy sumando a la izquierda. ¿Veis? Entonces aquí en lugar de derecha, izquierda, sí, pero es primo y hermano son isomorfas. La segunda, exactamente lo mismo que la segunda, otra vez el cambio es ¿eh? cambiar la izquierda por la derecha, pero en fin. En leer también la izquierda y la derecha muchas veces se diferencian muy poco. Vamos a la siguiente. En la siguiente lo había ocultado, es decir, la tercera demostración. Bueno, lo único que hay es, otra vez, el cambio izquierda-derecha. Bueno, también aquí se llamaba HAB y ahora es HBA, por el cambio de nombre. La cuarta demostración, la cuarta demostración era por simplificación y esa es prácticamente igual, porque ya digo, conforme nos vamos haciendo las demostraciones más automáticas, los cambios son menores, en la quinta, otra vez, la diferencia que está en la izquierda por la derecha. Pero ya está exactamente lo que es. Este lema también está dentro de la, de, lema, de, de la librería de lema. Bueno, y la sexta y la séptima, que son automáticas, hay ninguna diferencia. Esas son la sexta y la séptima idénticas. ¿Vale? Hasta ahí no hay ningún problema. Vamos a ver eh, que además de ser idéntica, una va a haber demostrado una y no la otra, la demostra simplemente para resaltar la semejanza. ¿Por qué? Porque usando la propiedad conmutativa de la suma, una se reduce a la otra. Vamos a ver que la segunda se reduce a la primera. ¿Cómo? A ver, si le aplico aquí a la más b, le aplico la propiedad conmutativa de la suma, observa la conclusión, en lugar de a más b lo que va a poner es b más a. Bueno, pues ya estoy sumando por la izquierda. Luego aplico la propiedad anterior y lo único que me falta por demostrar, la propiedad es esta, la tengo aquí, lo que ha unificado, son las conclusiones, me falta por demostrar la hipótesis, pero en este caso lo que tengo que demostrar es cero menor o igual que B. Cuando vengo aquí, lo único que me falta es demostrar cero menor o igual que B. Pero esa es exactamente la hipótesis HB. Estos dos pasos, aplicar y después exactamente lo puedo incluir solo en uno, aplicárselo a HB. Si se lo aplico a HB, veis que aquí es este es el lema y se lo estoy aplicando a HB bueno, pues entonces exactamente tengo el resultado y con eso ya hemos terminado las demostraciones como siempre este teorema par, está en el repositorio de GitHub con sobre demostración asistida por ordenador con LEAN aquí también tenéis un enlace al libro se está escribiendo, en fin, el libro, la versión es de hoy. En fin, la última actualización es de hace unos minutos. Bien, y por el dentro del libro, por donde vamos, es por la sesión 353. Bueno, aquí tenéis el ejercicio de la suma de los negativos expansivas, la, eh, las demostraciones y también los comentarios con los lemas que se han ido usando en fin. y también tenéis dentro del libro enlace al código y enlace también a la sesión aquí tenéis la sesión dentro de Lean web que podéis eh, vamos, navegar a través de la demostración o modificar las demostraciones cuando lean este disponible, que está ya disponible, entonces, bueno, pues podéis ir viendo las demostraciones, yo que sé, la última que hemos estado viendo. ¿Veis? Aquí se bueno, aquí se tiene A menor o igual que A más B, se aplica la propiedad conmutativa, después aquí le aplicamos el lema y pues, finalmente la demostración. Bueno, pues con eso... Concluye este video.